Hola, hola, buenos a todos, aquí estamos comentando un día sobre la taberna y hoy volvemos a Total War Warhammer 2. Este va a ser nuestro capítulo número 2 de esta aventura con Imrik, el príncipe dragón. Estamos jugando con los altos elfos en esta campaña y, bueno, tal y como lo dejamos en el capítulo anterior, acabamos de conquistar el asentamiento de Antoch y nos dirigimos ahora a la llanura de los colmillos. Así que vamos a movilizarnos hacia allá, tardemos un turno más de lo esperado, espero que no haya nadie... Vale, perfecto, ok Aquí, bueno, está aumentando el orden público Aquí está bajando, aquí Ah, bueno, está, está bajando en general Vale, bueno, al final de este turno Tendremos el... Ya las constru... El... Eh, eh, la torre, perfecto Que era lo que nos pedían, maravilloso Así que finalizamos turno Porque no tenemos nada más que hacer Y ya va, veremos a ver Si se movilizan los de vagar ese ejército tocho pinta feo. Vale, perfecto. A ver, asegúrate de construir la torre. En las próximas okay. guerras necesitaremos tanto maña como fuerza. Supesa expandir tus instalaciones para reclutar héroes. Puedes reclutar héroes que refuercen tus tropas o ataquen al enemigo. Vale. Asegúrate de haber construido uno de los siguientes edificios, galerías de lancillas, archivos, repositorio arcáneo o jardines élficos. Necesitaremos que los héroes azur den un paso adelante, pues ha llegado el momento, Erige un tótem que los traiga hacia nosotros. Vale, ok. Registra 80.000 ruinas para encontrar tesoros. Necesitamos fragmentos de molito para el ritual en las ruinas del mundo. De... Punto. En <ríe> las ruinas del mundo se esconden muchos secretos y algunos de ellos, pues en la energía que necesitamos, busca las ruinas, pero no bajes la guardia. Vale. Ok, bueno, nos vamos a dirigir ahora a por esas ruinas. Aquí. Uff. El archivo. Forja élfica, no. Templo de Asuriban no. Tenemos muchas, muchas, muchas, muchas cosas Por explorar, ¿eh? Dios, noble Jardines élficos El noble ¿A este señor le puedo poner el dragón? Águila gigante, corcel con barda No, entiendo que no No No le podemos poner el dragón es que si no que otras? terrenos de pastoreo desbloquea tecnologías, esto puede ser interesante en un futuro, carros de tiranoc, vale, aún no campos de pastoreo, vale, esto es para sacar la caballería, el bosquecillo para sacar águilas leones, oh, los leones blancos de gracia, vale, me gusta vale, ok, esto es todo lo que estábamos revisando y los edificios son... A ver, ¿dónde están las misiones? Galería de doncellas, entiendo que aquí no puedo. Repositorio arcano, no. La guarida del dragón. Esto lo vamos a necesitar, pero bueno, ¿de qué forma? Jardines élficos o el archivo. Pues creo que vamos a poner unos jardines élficos aquí... ...y ingreso a todos los edificios de entretenimiento... ...que son estos... ...ah, pues nos viene genial para la región... ...vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale... ...vale, ok, vamos a meter los jardines élficos aquí... ...y ya desbloqueamos los nobles... ...y ya a nivel 4... ...vale, podemos desbloquear tecnologías... ...ok, por aquí, por lo que respecta al ejército... ...vamos a explorar estas ruinas, a ver qué encontramos... Colonizar, no. Buscar en ruinas, vale. Uh. Los ancestrales dejaron grandes cúmulos de poder por todo el mundo para que sus más fieles sirvientes los utilizaran. Para evitar que dicho poder cayese en las manos equivocadas, colocaron sortilegios y cerraduras criptográficas. Punto. Con el paso de los milenios, los sortilegios se han ido debilitando, pero las cerraduras arcanas perduran. La boca está como para un lado Vale, los dientes de sierra Entiendo que lo que tengo que hacer es Decir qué cara es esta El cuadrado este Sí, porque, o sea, si os fijáis Tiene la apertura hacia arriba De esta Sí, sí, sí, sí, es este Bien, vale. Collar de espluma palomas. Perfecto. Puntos de golpe más tres. Habilidad pasiva. Collar de palomas. Pero claro, no puedo colonizar esto. Colonizar. Tras examinar las ruinas, este asentamiento no se puede colonizar este turno. Claro, y aquí pierdo medio ejército. Pues por ahora no vamos a ir. Ah, oh, esto no lo sabíamos. Podemos reclutar un señor. No se organiza bien. De salud endeble. Oh, necesitamos influencia para reclutar señores. En serio. De corazón blando. Le falta agilidad mental. Claro, tengo ahora los héroes baratillos. Pero hasta que no tengamos influencia suficiente no vamos a poder reclutar señores decentes. Y aquí, señor del conocimiento, mago o noble. Ok, vale, no tenemos ninguna. Vale, pues nada, siguiente turno. No vamos a luchar aquí, sino que vamos a ir a buscar a a vagar Aquí en este asentamiento. Aunque pienso que deberíamos colonizarlo, ¿eh? Vamos a colonizarlo y por lo menos nos sentamos. ...mediante maquinaciones diplomáticas, señor. Uh. La influencia ganada entre los tuyos en los grandes salones azur es muy valiosa. ...y sirve para obtener favores ¿Vale? en casa y en el extranjero. Vale, perfecto. Grandes poderes pueden alzarse o caer mediante unas palabras susurradas en la corte del Rey Fénix. Usa tu influencia para que los eventos se inclinen a tu favor, mi señor. Vale. Destraza con el arco. Hacen falta siglos para ser así eficaces, pero los Asur tienen tiempo totalmente de su parte. Vale, ok, tenemos la tecnología, perfecto. Uh, reducción del tiempo de recarga Pero esto ya lo teníamos Ah, vale, pero estas son de las mejores unidades Uh, uh, uh, uh, uh. Vale, ok, tal y como estamos Uf uh. Vale, vamos a meter Muro de Lanzas para tener eh, más, más fuerza con las unidades básicas. Al fin y al cabo, como son baratas y al principio van a ser nuestro grueso de ejército. Vale, vamos a colonizar esto. Vale, ok. Y ahora necesitamos reponernos. Eso es importante para nosotros. Por 800 metemos una aldea. Vale, perfecto. Y posteriormente, posteriormente ya iremos a vagar. Eh, eh, eh, eh. Rito desbloqueado. Inmune uh. al desgaste, reemplazo, influencia. Uf, esto es una pasada. eh. No puedes hacer este rito hasta que hayas alcanzado el nivel 5 con el líder. Vale, aquí necesitamos fondos. Haber ganado tres batallas o investigado tres tecnologías. Vale, entiendo que se van modificando, que van creciendo con el paso de los tiempos. Vale. Ok, pues nada, como no tenemos nada con lo que continuar, aquí no podemos cambiar esto. No, porque ya estamos dentro. Vale, ok, fin de turno. Ahora, en el siguiente turno nos moveremos hasta aquí, hasta Antoch, para ir camino ya de vagar defensores del gran plan firman un pacto de negociación con la siguiente facción, arqueros de Oreon. No, no estás sin aliados en las tierras, príncipe Aragona al sur se encuentran los arqueros de Orión aunque los Sasari no son conocidos por su tolerancia siguen siendo elfos sería prudente contactar con sus señores de los con sus señores de los claros vale okay, me parece correcto Uh, Caledores, los de Caledor están aquí wow, vale es que estamos al sur, ¿eh? Pero a muerte. Vale. ¿Dónde está Arqueros de Oreo? Añadir oferta. Pacto en agresión. Moderado. Ah, vale. Estamos aquí. Ok. Vale, me sirve. Mis señores aceptan. Perfecto. Además, estamos en guerra. ¿Podemos firmar un acuerdo comercial ahora que estamos así? Acuerdo con, Aún no. Éxito baja. Vale. Ok, bom, volveremos. Condes vampiro. Oh. Aquí tenemos condes vampiros. Eh, me agobia un montón el mapa porque no puedo moverlo como me gustaría. Aquí tenemos condes vampiro. ¿Esto qué son? Aracnos... Ah, pieles verde. Bueno, ya lo exploraremos. Vale, esto ya está listo, perfecto. ¿Tenemos movimiento posible? Sí, vamos a movilizarnos hacia allá. ah oh, nos reponemos aquí. Esto está mal, esto está muy mal, muy feo. Vale, cerramos turno. Excelente población, la provincia de arenas movilizas. Invasor foráneo. Mi señor. Una potencia rival desea efectuar cambios en vuestras relaciones. Oh, me gusta. Sudemburgo, reinos sureños. Superviviente en guerra. Contatlaqua. Vale, vale. Vamos a aceptar el pacto de una agresión. O sea, a nosotros nos viene bien. Hacemos este del gran plan. Vale, ya tenemos los jardines élficos, perfecto. Ten cuidado con los ejércitos libres. No dejes que amenacen tu reino. No permitas que invadan tu tierra. Vale. Derrota en combate una fuerza perteneciente a la siguiente facción. Parte Piños. Los guerreros desplazados de las tierras del sur no siempre se quedan sentados en su casa. A veces se reúnen para crear fuerzas libres. Un problema con el que tendrás que bregar. mi Dios. Estos pueden llegar tras las líneas enemigas y atacar vale. independientemente de tus tropas. El recurso ya está colocado. Ahora vendrán los héroes. Llámalos, príncipe dragón. Vale, vamos aquí a Antoch. A y ok, bien. esto lo teníamos claro. Lo que me extraña es tan poca reposición, tú. Aquí queremos algo. Aquí podemos poner algo. Leones de guerra y carros de leones. Dios. A ver, está bien porque es comercio, ¿no? Pero... Ingresos generados, producción, crecimiento, y reemplazo de bajas por 500. Me gusta. Primeramente vamos a poner este. Vale, un refugio. Vale, vamos a hacer que aumente de nivel. Y aquí en Sacabar podemos sacarnos un héroe, vale, o derrochador o sentimental. Podemos reclutarlo aquí, sentimental, vale. 1100, 187, vale, ok, influencia más uno, el recurso ya está colocado, ahora vendrán los héroes, ya. vale. Hay un nuevo héroe a tu servicio, mi señor, ponlo a trabajar. Sus habilidades únicas resolverán problemas que ni el dinero ni el esfuerzo han podido arreglar. Perfecto. Vale, ¿dónde tenemos a nuestro héroe? No nos podemos acercar aquí. ¿Qué opciones tenemos? Reponer. Vale, lo, voy, lo vamos a utilizar para que ayuden la reposición de tropas Y luego lo desalinearemos Para incorporarlo A otro de los ejércitos Es que tenemos que acabar con los De vagar. Es muy importante para nosotros Podemos reclutar más Podemos reclutar más Una de carros y nos quedamos a cero Carros de tiranuk Vamos a reclutar una de carros. Vale, finalizamos el turno. Y ahora nos moveremos hacia el norte. Dependiendo de lo que hagan estos ejércitos de aquí abajo. Porque eso me preocupa un poco. Facción encontrada, parte de piños. ¿Y dónde están? ¡Oh! Uh, uh, uh. Vale, a ver, señora. La cabeza... ¡Uh! Vale, no. La cabeza ardiente. Sin duda. Vale. Lo dicho, nos tenemos que dirigir hacia allá. No sé si esperarme... ...y ver qué hace. Reponer tropas, resultado positivo... ¿Funcionará otra vez? Vale, ahora sí que vale, ahora sí que hemos conseguido que se aplique el efecto. Consigue realizar cualquier acción de héroe, perfecto. ¿No ha subido de nivel? No. Ok, ¿podemos construir cualquier otra cosa? ¿Mejorar algún asentamiento o algo? No, vale. Ok, vamos a pasar este turno. Si vemos que continúan aquí o que vienen a atacarnos, vamos a por ellos. Si no, nos vamos a vagar y listo. Vale La actitud de acampar Vale, okay, bueno, mientras acampe Y no nos robe, y no nos saque Pues mira Vale, tecnología investigada Muro de lanzas, perfecto Rito desbloqueado Invocación de baúl mayor el hacedor patrón de los herreros los, los objetos que llevan esta marca son los más grandes de su tipo el rito se puede realizar a través del panel de ritos en la parte inferior derecha de la interfaz vale, ok, aquí El baúl mayor no tengo fondos, ni de milagro vale pues nada, vamos a tirar de tecnología instrucción de milicias esto está muy bien en seis turnos. Porque es que activamos ahora. Lanceros, exploradores y arqueros van a venir a tope. O sea, con dos de. O sea, con, con más rango. Y ahora. Los compases tempranos de la campaña. Esto nos va a venir genial. Vale, como solo. Solo están acampando. Lo vamos a dejar ahí. Nosotros en un principio no tenemos guerra con esta gente. Pero bueno. Vamos hacia el norte y vamos a ver qué nos podemos oler de aquí. No tiene ejército. No tiene ejército. ¿Qué hay aquí en vagar? No lo puedo ver, pero bueno, es un asentamiento menor. Vale, fin de turno. Y vemos qué pasa. Si pierdo el asentamiento, luego siempre puedo volver. No pasa nada. Uh, uh, uh, El heraldo de un uh, uh, uh, uh, ancestral uh, uh, y poderoso uh. dragón Ha aparecido ¡Oh, cerca, un dragón! mi señor Un acontecimiento de lo más fortuito Pues llevas tiempo intentando comunicarte con una criatura así De hecho, es por esto por lo que deambulas lejos de Ultuan uh, Vale, me gusta Es que no sé si invertir aquí Vamos a, vamos a ahorrar y aunque sea no invertimos aquí y ya si nos conseguimos liberar de este ejército que está acampando aquí, volvemos. Ok, entiendo que el dragón es este. Los acontecimientos útiles en las inmediaciones indican que un dragón ha estado deambulando por los campos circundantes. Ok, vale, iremos luego. Ahora nos vamos a tirar al trapo. No hay equipamiento disponible, pero bueno, vamos a entrar a por ellos, librar batalla. ¿Qué tienen? Ah, bueno, la, la, lo único, los jinetes. Sí, los jinetes. Le haremos focus de fuego a los guerreros y ya está. O sea, con eso deberíamos pasar bastante por encima. Quiero aprovechar estos primeros compases de las... ¡Oh, es que encima ese cuello de botella, tú! ve si os fijáis, si os fijáis esta zona es más oscura entonces yo saldré desde aquí, meteré la caballería por aquí por bajo y entraré así pero tengo que coger la posición alta para que la bola de fuego impacte sí o sí tanto la bola de fuego como, bueno el dragón iremos de forma frontal y ya está, pero esa bola de fuego tiene que entrar por aquí vale vale vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Uf. los leones blancos los dejaré como en la retaguardia para entrar por detrás o para acabar de limpiar, pero no debería suponer ningún problema esta batalla eh... vamos a arriesgarnos nunca se sabe oh, peor, bueno son cosas que pasan Ah, oh, bueno, es que ya estamos en el fondo vale, vale ¿Veis uh, uh. y se nota la diferencia de, de altura eh aquí un poquito vale, ok como hemos dicho el dragón frontalmente vamos a desplegar aquí los cuatro anchos, quiero que estemos anchos vale, que ocupemos todo el campo posible más o menos vale, ok y con estos cuatro vamos a hacer una línea Vale, fija, perfecto, nuestro señor aquí, Vale, lo pondremos en este costado La maga, aquí En este hueco y el noble en la zona central El noble aún no tiene habilidad alguna No, y va andando ¿Sí? Sí, vale, ok, el noble va andando Los leones de Gracia Aquí en este costado para acabar De hecho, vamos a retrasar esto un poquito Perfecto, metemos aquí Los tres arqueros Que vamos a hacer otro grupo con ellos Vale Vale, Este va a ser el, nuestro grupo 3 Perfecto Y vamos a coger a, En el 4 la maga Vale Y bueno Estás a, a mano Vale Vale vale, vale, vale, vale, vale, It shall esto? Wow. Without vale, vale, vale, ¿Qué me estás contando? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué barbaridad? Arroba esta, estamos de acuerdo que eso ha sido una locura. O sea, por fuego seréis pulgados. Este, vamos a ir, bueno, nada, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Valiente barbaridad, la maga de fuego entre el pelotazo del dragón. Y el, el, el, el vórtice es que no me ha dado tiempo ni a tirar la bola de fuego. Me he quedado tan locamente flipando. Que no ha habido... Es que estoy asimilando aún. O sea, se ha coordinado el impacto de la bola de fuego así. ¡puff! Con el vórtice así cruzado. ¡puff! Y hemos reventado el ejército entero. En un cuello de botella todo este tipo de asaltos. Para nosotros es una pasada. Tenemos una línea fuerte. Con la que chocar, luego un flanco con el que entrar con la caballería. Y, y mientras vas pasando, es una lluvia de flechas y fuego. Este ejército es imparable. Quiero decir, me gustaría ver enanos en un cuello de botella así. O sea, vas de bocas, lo bloqueas, y venga, que cañones, lanzallamas, girocópteros. ¡Puf! ¡Qué loco, eh! Bueno, claro. Estamos viendo ejércitos de reyes funerarios muy tristes. O sea, bueno, lo que te da la guarnición y ya está, pero. No sé. Vale, perfecto. Los rango obtenido. Ocupamos. Ahí. Perfecto. Ritos bloqueado. Invocación de draazol. El señor de los.. Filips, las pretensiones de otros por conquistar han sido eliminadas. Ahora que tu autoridad es incuestionable, te sugiero que publiques un decreto para animar al pueblo y así hacer que sirva mejor a tus planes. Vale, perfecto, pues el decreto que vamos a tirar, ¿vale? Uh, purga de la corrupción, reagrupamiento de la milicia. Restauración del esplendor perdido. Tributo del rey fénix. Patrullas de saqueadores. Vale, vamos a meter el de la purga de la corrupción porque la necesitamos. Vale, hemos desbloqueado el nuevo rito. Provincia bajo control. Las arenas movilizas. Vale. Vale, dominio desértico. Mantén el control de una provincia. Acaba con ellos. Destruye la siguiente facción. Perfecto. Facción destruida. Reinos de las dunas. Publica un decuetro en una provincia. Bueno, ya lo hemos hecho, pero no. se completará esto en el siguiente turno Vamos a meter lo nuevo Vale, esto lo teníamos claro Jefe de milicias para meter el más daño Los lanceros y la guardia de plata Los exploradores, arqueros Y... Ah, vale, ataque cuerpo a cuerpo Digo, no hemos especificado Vale, vale, vale No, no, esto, esto esto. Que Tenemos más defensa en las en las unidades cuerpo a cuerpo al fin y al cabo nosotros nos vamos a aguantar con eso que los arcos disparen o tengan potencia pues nos viene bien, pero esto nos sirve siempre, más 8 esto nos cuesta 7 y esto nos cuesta 16 a lo mejor hay turnos que no podemos lanzar esto Tiempo de espera, 30%, hechizo potenciado. Aumenta el daño. Vale. Vale, siguiente nivel. Vale, baja el coste. Fua. vale. Baja el tiempo de espera y baja el coste. Vale, ok. Y el noble que tiene. Ahora viene el punto este. El noble que lo queremos. Para que nos sirva como... Como unidad de, de apoyo diplomat, bueno diplomático. diplomática, ya, llamémoslo agente o como luchador. Y yo creo que vamos a tirar por luchador. Me gusta mucho. O, o tiene pinta que nos va a hacer mucha falta. Indomable, busca adversarios. ¿Qué tiene por aquí? Masacre letal. Bueno, es que a lo mejor es una unidad que no... Que no es tan indispensable. No sé si me... Relaciones diplomáticas con los altos elfos. Está a nivel 10. Con los hombres, con los hombres lagarto. Vale, vamos a meter más esto de armas. Porque lo vamos a usar en batalla. Y ya posteriormente, si hace falta, pues sacaremos otro. Uy, ¿qué ocurre? Ah, vale, nada, nada. Simplemente un impasse. Ahí. Ok, aquí es que este hombre no quiero construir más aquí, con esto el salón de la guerra que construimos guardia del mar de Lothurn con escudos dios vale ¿cuánto? 4.000 por desbloquear el reclutamiento de eso es que necesitamos los campamentos de cazadores con la producción esa nos viene genial para el comercio pero es que si no, ¿qué metes ahí? Guardianes de Elirion. Esto, esto es caballería Torre vigía, dos turnos. En la situación que estamos ahora sí, pero... Vale. Vale, vamos a meter por lo menos esto. Ok. Vale, okay, sí, vale, no nos podemos mover, tiene sentido. ¿Podemos reclutar más? ¿Queremos reclutar más? Buena pregunta. No tenemos casi ingresos por turno. Vamos a dejar correr eso un poco para ganar ingresos. Pa, vamos a invertir a... no No, no, no, no. Vamos a guardar el dinero. Como ya tenemos esto, vamos a meterlo. El, el Salón de la Guerra ya lo tenemos ahí. Son tres turnos. Que no importan. Y es, es una posible unidad que nos va a venir muy bien. Ahora vamos a ir. Vale, estos han pasado de nosotros. Astromancia. Y nosotros vamos a bajar aquí a por nuestro Tracen, señor dragón. Uy, uy, uy, uy, tú qué si quieres? La Declarar la guerra. Uy. Uy, uy, uy, los, mu los muertos avanzan, es la guerra. Ay, guerra contra los muertos. Vale, se ha publicado el decreto. Ojo. But there can be no resting on our laurels. Other powers sit upon places where we no more are located. Places we must claim. He may not be the ilk of Calador, Tailor. But Talarian's first ritual is the first step towards bolstering the Vortex. Word has reached us that he Money. is ready. Good. Let him do what is necessary captura y ocupa el siguiente asentamiento claros de largo sol el vórtice sigue debilitándose y con él las esperanzas de los azur pero en estas tierras petrificadas residen fuentes de poder golpea ahora a príncipe dragón y reclama los fragmentos de monolito que albergan estos valiosos lugares cercanos tal vez con ellos podamos estabilizar el vórtice vale ok pues nos vamos a movilizar qué tenemos aquí vale la construcción de la ciudadela hasta la plaza que eran los ingresos vale metemos el refugio vale es que esto me va a hacer generar ingresos a la larga. Vale, y nos acercamos hacia acá. Eh, ¿Cómo nos acercamos aquí? Encuentro con un dragón. Probabilidad de éxito en la búsqueda 40%. Sin sí, más allá, 96%. Uh, vale. Y eh, nada, el resto de cosas... Bueno, aquí estos... Solo son estos... Pues habrá que ir a por ellos, ¿no? Primero... Uf. Sí, vale, ok. Vamos a priorizar ir a por la... Primero quiero el dragón. Primero quiero el dragón. Y luego iremos a por las fuentes de vida eterna. Vamos a resolver el turno. Así... Uh, aquí está. Gordinar, el campeón de la llama. Los acontecimientos sucedidos a las inmediaciones indican que este dragón ha estado deambulando por las tierras. Vale. Ok, vamos a ir a por él. Estilens, Saqueo en arenas movedizas. Se va a enterar. ¿Dónde? Ah, debe estar por aquí. Es que como no llegamos a ver las regiones. Vale, ok, nos acercamos. ¡Uy, bo... ¡Uy, bo, ¡Uy, bo, ¡Uy, bo, ¡Uy, ¡Uy, tras deambular accidentalmente por una tormenta de arena cercana, te encuentras con un Uswati, una estatua animada gigantesca esculpida con la apariencia de un dios extraño de pueblos del desierto y olvidados. Es una visión evidente, evidentemente intimidante, pero cuando te dispones a sacar tu arma, te dice una voz sobrenatural y profunda que no pretende hacerte daño. El ser tallado en piedra te explica que es el Aldo de Gordinar, un dragón solar legendario de gran poder que rodea que se rodea de rezagados del desierto no muertos a los que controla y otras criaturas místicas de los reinos del desierto merece la pena contactar con un dragón tan poderoso, pero ¿qué mensaje le mandarás al heraldo que lleve a su maestro dragón? consultar al dragón, no te puedes permitir el coste asociado conocimiento de los antiguos, tesoro claro, negociar con el dragón retar al dragón no te encontrarás con el ardo de nuevo. Pero podrás enfrentarte una y otra vez al dragón hasta derrotarlo. Paciencia. Uf. Vale, vamos a tener paciencia. O sea, ahora mismo no me veo como para retar el dragón. Bueno, es que no sé si... Bueno, vamos a ir a por ello. Pero vamos a ir a por ello en el próximo capítulo. Así que ya sabéis, lo de siempre, espero que hayáis disfrutado el capítulo de hoy, que os haya gustado y nada, seguidnos en Twitter que está en la descripción tanto el de Kirby como el mío, seguidnos también en Twitch que tratamos de hacer streaming normalmente todos los miércoles pero ahora con el veranito está un poco complicado y también suscribiros a este canal de YouTube, estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, Tenga hasta luego, adiós.